¿Qué tal amigos? Estamos en vivo desde la Corporación Naula Core, donde en estos momentos se va a hacer la presentación oficial de la respectiva directiva, quienes van a trabajar desde este año 2022 hasta el 2026. Ya en breves minutos escucharemos pues, lo que será el anuncio y la presentación oficial de cada uno de sus miembros. las personalidades, pues podemos observar a distinguidos abogados de acá de la provincia de Los Ríos también, quienes ahora están conformando parte de esta firma. Esto es en Naulacor, una corporación dedicada a la formación de mediadores acá en la provincia de Los Ríos. Espera venga hacia adelante para que... Ustedes me dirán, ¿no? ¿eh? Qué bonito un poquito el silencio. Bueno. Ya, bueno, muchas gracias por estar presente una vez más a los medios de comunicación y a quienes forman parte eh, de la gestión de la paz que están realizando a través de las actividades de comunicación permanente. El día de hoy nos constituye un gran desafío, pero sobre todo... Un encuentro por la paz. Hoy, 12, 2 de agosto, eh, queríamos iniciar primero esta sesión con el directorio de la Fundación ODR y quisiera presentarles a quienes constituyen el mismo. Eh, hoy nos encuentra presente la directora del Centro de Mediación ODR Ecuador, Quevedo, la abogada Kerly Mera. Eh, se encuentra presente el abogado David Espinosa Mera, asesor jurídico y director de la firma jurídica Naula Corp de Quevedo. Eh, un socio estratégico de ODER Ecuador, la presidenta de la Fundación Richard, la abogada Flor María Loor, eh, se encuentra también presente, un miembro del directorio de la Asociación de Abogados de Quevedo, eh, me refiero a la abogada Laura Moscoso, eh, se encuentran presentes varios colegas de nuestra Asociación de Abogados, también como el abogado Junhong Hong, y eh, como un socio estratégico también que hemos solicitado las gestiones por las actividades académicas, el máster Edgar Pastrano. Queríamos presentar formalmente en esta sesión de directorio que queda constancia por escrito de la resolución que se dictó hace aproximadamente cuatro días y que para muestra de aquello eh, la secretaria de la fundación, la abogada Jessica Ledesma presente y, y en redacción de acta, eh, dio lectura a la aprobación unánime de la vinculación de nuestro director general, del Centro de Mediación y de Arbitraje ODR-Ecuador. Esto es al abogado, especialista, candidato a pei eh, un excelente jurista guayaquileño, escritor de varios artículos constantes en el universo, exdirector general del Consejo de la Judicatura y socio estratégico de ODR-Ecuador a través de la empresa Estrategia Moreno Terán. Quiero presentarles al doctor Heitel Moreno Terán. Muchas gracias, Cristian. Saludos a todos. Buenos días. Un honor compartir esta mesa con personas tan selectas, un equipo de trabajo, no solo el que me han comentado, sino que he verificado con los datos, los números, que ya nos han facilitado. Y por eso, precisamente, por lo que han construido, nos han dejado seducir. Valga la palabra. El proyecto de Ecuador es un gran proyecto en el cual se han esforzado todos y cada uno de ustedes presentes, liderados muy bien, sin ánimos de, de, de ovacionarte, mi querido amigo, pero por ser sinceros, liderados por ese gran hombre, por ese gran humano que es el abogado Cristian Mora Naul, a quien le debemos este proyecto. Hoy simplemente venimos a poner un grano de orena para construir, para mejorar. No venimos como consultores a ver errores. Venimos como consultores a hacer un diagnóstico para señalar la hoja de ruta que mejore, simplemente mejore y eleve los indicadores de gestión que hasta ahora ha obtenido este gran equipo con este gran talento humano. Venimos a buscar soluciones. A aportar y a mejorar. Y te, le quiero ceder la palabra, a bueno, he venido acompañado con dos ingenieros del equipo, el ingeniero Omar Delgado y el ingeniero eh, Guillermo García, nuestro estadístico, es el SPOL, para todos los números que queremos mejorar. Ojo, el tiempo dirá, el antes y el después. Esa es nuestra especialidad, mejorar indicadores de gestión. Siempre cito ciertas frases que hoy prefiero eh, eh, limitarlas, dejarlas para después, porque prefiero que los resultados hablen por sí solos. Pero quiero cederle a Guillermo la palabra un minuto, simplemente, sobre la parte tecnológica en la cual a mediano plazo eh, vamos a... en la que vamos a... a a intentar con esta mejora de indicadores de gestión, a incorporar no solamente nosotros como talento humano, como equipo humano a Oder Ecuador, sino también a mejorar en todos sus servicios, por lo cual la parte tecnológica es muy, sumamente importante, porque la cuarta revolución industrial no es que se viene, ya la vivimos, y si no la enfrentamos, simplemente quedamos en el pasado. Guillermo, por favor. Buenas con todos. Como decía Eitel, eh, es un honor estar con un tan grupo tan, tan selecto. Eh, como más o menos ya para ofreció Eitel, eh, no es que está por venir la cuarta revolución industrial, ya estamos desde el 2016 y, y es una ola que hay que enfrentarla, porque el que si no se le enfrenta no va a sobrevivir. Entonces para efectos de eso vamos a hacer un diagnóstico, vamos a determinar cierta brecha por cerrar, y vamos a ir implementando con ustedes todas esas mejoras determinadas, ¿okay? Sobre todo basado en la gestión de los datos. Gracias, Guillermo. Pero inicialmente vamos a hacer camino al andar, como dice la canción. Vamos a hacer camino al andar, vamos a implementar ciertas cosas con las eh, herramientas que tenemos hasta poder lograr dar el paso que necesitamos para encarar el futuro, señores, que se nos vino encima. Cristian, gracias por esta oportunidad y para todos, el mensaje es, veni venimos a sumar, venimos a sumar. Habrán errores, todos los cometemos, pero no venimos a identificarlos ni a poner lupas en esos temas. Venimos a ver, en un, a realizar un diagnóstico para Señalar, hoja de ruta, mecanismo para superarlo y en equipo, en sinergia y trabajo de equipo, salir adelante. Gracias por esta bienvenida. Eh, muchas gracias, eh, apreciado Eitel. Eh, gracias, directorio y invitados que el día de hoy, de manera estratégica, estamos sentados. ODR Ecuador dejó de ser una red de centros de mediación. Ya lo decíamos se convirtió en una gran familia, el día viernes 25 de julio, no solo incorporamos mediadores, vale repetir esta frase, sino que adquirimos un compromiso con la sociedad, un compromiso que ahora nos vemos abocado en pedir el auxilio, el apoyo estratégico de profesionales que van a permitir que este proyecto siga creciendo, porque ese es el propósito de esta familia. Bien por la ciudad de Quevedo, nace en Quevedo este proyecto, pero hoy este proyecto ya no solo corresponde a nuestra corporación. Es un proyecto que corresponde a más de 65 oficinas y a más de 56 centros de mediación. Aquí, si citamos eh, un ejercicio rápido, vamos a encontrar que solo en Quevedo tenemos dos oficinas permanentes. Quisiera decirles también de manera muy general que recibimos excelentes noticias a cada momento y acabo de recibir la certificación y resolución de la Sena Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, donde certifica y resuelve eh, que concede todos los derechos y exclusividad a la marca y al diseño ODR Ecuador. Una frase que hemos patentado también y ahora sí con mucha más eh, personalidad, es que si quieres solución, busca mediación. Y esta mediación se logra cuando todos cedemos un espacio o una posición. También nuestro directorio conoce que en las próximas horas, un acto formal nos espera en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde estamos reuniéndonos con nuestro director en pocas horas, en una de las importantes oficinas que tiene ODR a nivel internacional como ODR Colombia, cuyo director es el doctor Peyy y postdoctor Andrés Briceño Chávez. Horas posteriores estaremos sentados en la mesa, en cambio en la ciudad de Santiago del Estero, para que ustedes conozcan, en la Argentina, con el doctor Héctor Salomón, con el doctor Rojas, entre otros, con quienes hemos ya fundado ADR Argentina-Heiten. Entonces este proyecto cada día va cogiendo fuerzas, y unas fuerzas que, como lo decíamos en el discurso, son incontrolables. Incontrolables porque la gente demanda de acuerdos pacíficos para una verdadera justicia de paz. Y estos acuerdos se logran cuando la gente visita nuestras redes de centro. Así que los motivamos a que, por favor... En esta sesión que tiene una meta establecida de cuatro años, desde hoy, 2022, en una agenda propia establecido con todo nuestro directorio hasta el 2026, ODR Ecuador marca una historia, una historia donde se han sumado gigantes en nuestra zona, gigantes que van a permitir que este proyecto siga creciendo con la misma humildad de siempre, con los mismos principios de fe de siempre, pero con una familia que le ha apostado todo a la paz. Antes de declarar por concluida esta gestión, porque tenemos algunos puntos que tratar, quería mencionarles que la Universidad Ecotec, hoy 4 de la tarde, nuevamente retoma un diálogo con ODR Ecuador para la expansión de dos maestrías más. ODR Ecuador, si bien es cierto, a través de estas gestiones internacionales está logrando la subvención de cerca del 42% de los costos, de, la, de los normales costos de una maestría. Recordarles que en el mes de septiembre inicia la segunda cohorte de la, de la maestría en mediación y solución de conflictos. Esta maestría tiene un costo aproximado de 5.400 y en convenio con ODR Ecuador cuesta 2.950, pagados a un año. Agradezco públicamente a la Universidad Ecotec, a las autoridades de la FENADE, especialmente a su presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el doctor Manuel Huartán, en la persona también del doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, estuvo presente, demostrando que el centralismo es parte de la historia. Demostrándole que a Quevedo también le dio el honor de su visita. Agradecer nuevamente a las autoridades que se han dado cita a nuestra ciudad. Para conocimiento de todos ustedes, directorio, sumamos... 500 personas en visita el día viernes 25 de julio. Y yo creo que el artífice de toda esta gestión es el señor alcalde de Quevedo, quien de manera desprendida de manera solidaria con la fundación, otorgó los espacios gratuitos del Palacio de Cristal, en una gestión realizada muy aperturablemente. Entonces, a ellos, Realmente el agradecimiento de este espacio a los jóvenes profesionales que se están vinculando en nuestros proyectos, a toda nuestra red de centros de mediación. Decirles que el trabajo recién comienza. Hoy en esta mesa hay grandes personalidades que van a contribuir para que en estos cuatro años de trabajo, según la planificación trazada que inicia desde hoy, la mediación conjuntamente con el arbitraje sumen esos porcentajes de felicidad y de encuentro. Sabemos que el momento en el Ecuador vive uno de los peores tiempos, pero no queremos hablar de aquello, queremos hablar de la paz. Y creo que de esa obligación está nuestra gestión. Así que te deseo el mejor de los éxitos de EITEL. Tienes una red muy importante, muy importante, que lideras a partir de ahora. Tienes aproximadamente más de 200 mediadores que trabajan en 65 proyectos te entregamos también la gestión de todo un equipo, de un cuartel de seres humanos llenos de muchas virtudes, llenos de muchas expectativas, aquí en nuestra ciudad de Quevedo, donde dirigen todos los proyectos del país. Decirles a todos que definitivamente, ya lo decía este pensador Gandhi, que no hay camino a la paz, y cuando no hay camino se construye al andar. Yo les decía también una frase muy hermosa que llama la reflexión, que si siguiéramos el mensaje de aquel carpintero de hace más de dos mil años hablando de Jesucristo, decía que definitivamente el hacer la paz y el amor nos va a permitir encontrarnos con nosotros mismos. Y cuando él decía en la frase de que amados los unos contra los otros, las naciones que le falta desarrollar el escucha activa, escucharon armados unos contra otros. Hoy queremos rescatar estas palabras para decirles que definitivamente este proyecto es un proyecto de paz, es un proyecto de amor, es un proyecto donde nació en el corazón de una familia quevedeña. Y que Dios bendiga nuestro proyecto, que te llene de sabiduría públicamente delante de este director, y delante de todos te digo el mejor de los deseos para que puedas liderar, este hermoso proyecto. Les deseo el mejor de los éxitos. Seguro, el camino es la paz. Gracias. Con ello creo que terminamos esta fase de las entrevistas. Tenemos ahora una ejecución, de una planificación que vamos a trabajar. No sé si algún medio de comunicación de los presentes desea hacer uso para consultar algunas preguntas antes de iniciar nuestra actividad laboral. Usted que hablaba sobre las nuevas maestrías, ¿verdad? Y según los comentarios, los ciudadanos están interesados en conocer un poco más cómo acceder a ellas. Eh, bueno, no estoy autorizado para dar los nombres de las nuevas maestrías, pero voy a dar los ámbitos de investigación de las maestrías. Una de ellas es una maestría en, medias, una maestría en mediación, que ya está ratificada. Se van a vincular dos maestrías más, una en derecho administrativo y otra en derecho constitucional. Y gestionando, no sé si me lo permite, maestro gestionando, eh, estamos vinculados y muy comprometidos también con la academia y hemos hecho un eco para que la Universidad de Quevedo, que tiene una excelente maestría de la cual egresé no hace muchos meses, eh, que me llena de orgullo saber que también mi cuarta formación fue en pedagogía y es la que más, más he promocionado para que aprendamos eh, este hermoso arte que es el de inculcar en otros nuevos conocimientos. Entonces vamos a gestionar, y aquí presente con una de las autoridades de la universidad, que se nos otorgue también la firma de un convenio para que muchos de los mediadores, directores puedan trabajar a futuro en, en esta materia de pedagogía. Sería hasta ahora confirmada dos maestrías más con la Ecotec y en diálogos con la Universidad de Quevedo para la maestría en pedagogía. Obviamente, con descuentos obtenidos hasta ahora con Ecotec, se mantiene el 42%. Esto habla bien de las instituciones, decía Hernán Gulloa, que definitivamente dejan de percibir cantidades bastante exorbitantes, pero el propósito es la satisfacción de poder contribuir como universidades de, de ranking y que contribuyen también con la desconcentración del conocimiento. Ya no solamente se va a hacer en Guayaquil, las bondades de la tecnología. Por eso nos vimos... Hoy por hoy en este crecimiento acelerado que nos obliga a ceder, la, a ceder todo este crecimiento a un director con experiencia y con mucha más, uh, quiero pensar, con más estrategias como lo es la Corporación Estrategia Moreno Terán. Porque si bien es cierto, el Centro de Arbitraje y Mediación, ODR, que en su sigla significa, traducido al español, resoluciones de disputa en líneas, creció en la pandemia, se ha potenciado fuertemente la pandemia hoy por hoy se convierte también en una red que está llamando mucho a la gestión de la capacitación. Así que te entregamos, como insisto, una red de gente que está muy enamorada de lo que son los procesos pacíficos y también muy enamoradas por capacitarse. Estamos en el camino y comprometidos. Eso es lo bueno, muchas gracias. Bueno, esa ha sido la presentación de parte de ODR para su nueva directiva 2022-2026 desde acá de las instalaciones de Naulacor. Gracias por compartir la información. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales.